¿Depillas? ¿Es un gran ¿Cuál es la unta? ¿Cuál es la unta? ¿Cuál es la unta? ¿Cuál es la unta? ¿Cuál es la unta? ¿Cuál es la ¿Cuál es la ¿Cuál es la ¿Cuál es la ¿Cuál es la ¿Cuál es la Uneo Uya ma akufuni Ukutia uninja uli na Mile uneo i bo li la u locu un corazón relato, un corazón. Un corazón, un corazón. ¿Qué pasa con Davis? También Very good. Yes. Is that? Okay. Imag. Okay. <coughs> Im. because I'm. Uti chalakas. Hindi full. do halazis. Uti chalakas. Okay. U baka u kuta u kungel. Uti chalakas. U baka u kuta u kungel na. Uti chalakas. U baka u kuta u kungel very good, no me voy a decir que a a que a a a a ba ba bah, bah, bah, bah, bah, aba aba bah, bah, bah, bah, bah, aba bah, bah, bah, bah, bah, I'm a Okay, that's better. That's better. Yeah. Baya Baya besito de la camnand camnand andy andy come si se apina es pan es el niño que cumple andy tia a fundi andy tia así fundo cuando se funda um Funde, ufunde, y fútica. ¿qué? ¿qué? qué? qué?